Previamente en Marvel Racing o como quieran deciros, Spider-Wen es la heroína de la ciudad de Nueva York, tenía una buena relación con su padre, el jefe de policía, y con su mejor amigo Kane, que curiosamente es sospechosamente muy similar a Peter Parker, y tras eso aparece un día en el, en el cielo una especie de niebla verde que lo convierte en un inhumano, y le dio poderes algo así similares al hielo, y juntos iban a ser los vigilantes de esa ciudad, pero este fue asesinado por, por esta punqueta de peinado verde que, con su daga de luz si te toca te quita la energía y no pudo detener la monqueta esa y ahora cosa padre busca por todos lados a la monqueta esa para vengar la muerte de su amigo y cuando se cruza con varios personajes menos conocidos de la baja de marvel y por bueno, tiempo después logró alcanzar la monqueta verde pero antes de eso hay una película de una hora abarca bueno antes de esa situación ¿no? y como ya a hacer usar el sony Vegas, así que rebobinemos bueno yo acá yo soy últimamente le presento Marvel eh, Secret Warrior la protagonista en esta parte no es Spider-Man sino Miss Marvel una piba musulmana que vivía su adolescencia lo más bien hasta que la normalidad se va al carajo cuando aparece una niebla verde la misma que infectó a Peter Parker y lo convierte en una inhumana, humana con el poder de estiramiento engratar sus manos de regenerarse y cambiarse de forma a cualquier personaje Marvel probablemente casi todas de mister fantástico con el tiempo aprendió a controlar y no tiene que dejar que nadie descubra porque en esta versión los inhumanos cual mutantes en esme son discriminados pues esta trata tratar de defender a otra piba inhumana que sufría bullying se le va la mano y la hace destrozar el auto un se va corriendo y justo ahí veo en el cielo el edicar es decir y ahí ve a su heroína favorita la capitada así porque esta es re fanática de ella hasta tiene una muñeca a por eso el nombre de Miss mar y trata de detenerse pues esa forma para ser una superheroína igual que ella junto a su amiga la chica ardilla que tiene un aspecto totalmente diferente ¿Qué acabas de decirme, gordo? ¿No? La entrenada lleva lo más bien hasta que un señor grita que lo han robado La dos escuchas pela sus trajes Y bueno va a capturar al pibe este que iba corriendo Lo atrapan al pibe Este dice que no es mal y solo lo había robado La o sea, chicha el tipo nomás Dice que no es una buena persona y no quiere hacer daño a nadie Pero se contraece ese sí mismo porque... Y por poco casi quema a los dos pibas Letea otra vez fuego a mis malas Pero está salvada por este tipo en armadura Que tiene el poder de aparecer una lanza y un escudo de la nada Y se va a enfrentar contra el pibe de fuego Para no letarme le gana todo y bueno este se va este jabón le explica a las dos que, que el pibe de fuego le había traicionado a su gente de la familia del humano y por eso lo queda bueno pero la explicación se termina cuando aparece dos agentes de chile esta viva violeta y el patriota no este sino este una especie de capitán de américa negra la ponja le, le explica a las dos vivas de que a están averiguando su esto y los que está en todas partes está causando destrozo porque esto no sabe encontrar su poder ya explicado todo esto se va a capturar a ellos por, por, por su cuenta ya que vieron que estas dos no nos no sirvieron para eso. Luego a los pibas que decepcionar esto, pero de igual forma van a ayudar a pie de fuego. Ah, y hablando del pie de fuego. Se fue corriendo hasta que se afanó una moto, se había afanado, toda la persona que la podía afanar se la afanó a una mujer con superpoderes. Y tiene el poder de volar, de eh, la super resistencia, casi como de Superman, me parece. Bueno, el rubio encuentra el pie de fuego. Y este ya está harto que lo sigue y bueno, se enfrenta una vez más a todos Vienen todos los pibes a enfrentarse otra vez. Y también esta mujer para recuperar su moto. Que rompe un piso para cubrirse del fuego, pero justo estaba abajo unos tubos de gas y explota toda la mierda. Pero obviamente nadie muere porque apenas conocemos a estos personajes. Y bueno, todos los muchachines ayudan, ayudan a las personas que quedaban atrapadas de edificios que ellos destruían. Y bueno, ¿qué pasó con el pibe de fuego? Bueno, derrotó al rubio y lo quiere matar, pero... La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Se va otra vez y Rubio está re caliente con Miss Marvel porque lo había dejado escapar. Llegan los hombres negros de SHIELD negro para llevarse presa y a los vio oriental porque pues descubrió que esta también es una inhumana y tiene poder de, de vibración verde de sus manos o algo así. Y al Capitán América Negro lo suspende. Pero la chica ardía sigue muy confiada y quiere capturar al pie de fuego. Pero Miss Marvel dice que él no es malo. O sea, no la cree, por eso se pelean hasta dos y Miss Marvel se va. Y se va ella sola a hacerse lo Pero aparece el Rubio que le pide escudo a Miss Marvel y que bueno, puede trabajar. Juntos eh, para actuar pie de fuego Y también podría algo más Esto la rechaza y bueno este era da un puño Porque nada rechaza a este pibe que no sé quién es Que bueno este no es un tipo bueno Este es un malo que trabaja para esta jefa de trenzas que, que quiere encontrar a los inhumanos Para hacer pelear entre ellos Y o formaba parte de su ejército que Ahí se dio cuenta Miss Marvel de que estaba huyendo de este chabón El tipo este se transforma en una especie de Loki azul Y bueno ahí se enfrentan ellos dos En una pelea un poco corta Miss Marvel vs Loki Loki abrió un portal y se llegó a Miss Marry Pero antes ella le envió un WhatsApp a Pío Ardía y llegó al instante Eso que ella se había ido, pero bueno, le mandó otro audio que le dice que está dentro de la nave de Loki Y le envía la dirección a donde tiene que ir a buscar, lo que está en el espacio Y bueno, esto se va a pedir ayuda a la América Latina esta Que es una inhumana también, que ni en pedo la ayuda a esta Esa eh, invasión de inhumanos sucedió también en su mundo Es un mundo de una tierra naranja donde todo el mundo se fue a la mierda ante la guerra ante los inhumanos machistas esta las heroínas feministas. Bueno, esta pareja de mujeres meten a su, a su hija en una cápsula donde le parece que la da fuerza. Pero nada, mentira. Le da una cápsula de viaje de teletransportador y lo envía a la tierra. Mientras ella dos se van a combatir a, a demás inhumanos y bueno, el mundo se da la mierda. La piba ardía no le gustó su origen y esta la levanta arriba. Pero esta dice que sí, bueno, así fácil se une a su equipo y bueno ella se une y también se va a convencer a la capitana amiga negra, que bueno dice que la va ayudar, pero la única que sabe pilotar es la chica oriental, que está en prisión pero no es nada difícil porque ya eh, la liberan y bueno se, se enfrenta a los hombres de negro y bueno se, se lleva una nave y se vuelve al espacio para salvar a Miss Marvel. se van, se van al espacio, la que está llamó a una amiga para ayudarlo si esa amiga no es nada más y si nada menos y nada más que la capitana Marvel. que aparentemente estas dos son muy amigas, mientras tanto Miss Marvel se despierta de dentro de la nave gigante que está en una especie de habitación blanca y aparece se de fuego que no sabemos a qué momento lo que la cató y no sabemos a qué momento se peló un traje estos dos se disculpan y bueno tra trabajando juntos eh, abren las celdas y también a la celda de los demás pibes que están ahí hay ah, también liberan a este perro gigante que también es un humano, y bueno Loki se enoja y lo sigue pero envía a los niños en mente de la cápsula y se va a otro lado el perro les ayuda la hace transportar de un lado al otro dejándose de Loki, pero igual Loki lo sigue pues también tiene que poder transportarse bueno aparece la villana y lo y de ellos dos pero llega a la nada donde están los demás y caen con estilo y bueno Loki este se re enoja y, y pela sobre la forma que es este monstruo surgiante y re caliente se va a enfrentar contra la Secret Warrior y el único inconveniente es como tendrá que aterrizar la nave a la tierra así que las dos super poderosas de tierra nave para que vaya derecho y mientras tanto dentro de la nave tiene que sellar eh, la dieta para, para que no entre bueno la falta de oxígeno y bueno pide fuego lanza todo el fuego pero se apaga así solo pero ¡Llamas! ¡Llamas! ¡Llamas a mí! nos soluciona y bueno aterriza en el océano y así se salvan todos y la captain marvel le agradece a mis Marvel por el trabajo que hice bueno ya se hacen muy buenas amigos. No volveré a lavarme esta mano. Después de eso ya cada quien va por su lado. Pero no es así. La Capitán Marvel le hizo una guarida para que ellos dos. Eh, para que todos ellos puedan ser superhéroes. En Bolivia así tener su propio grupo. Así como los Juegos Titanes. Y bueno ya con eso ya son los Secret guard Y bueno ya todos se ponen de contentos y de felices. Todas las chicas de contentos y de felices. Los pibes de contentos y de felices. ya ya Así termina esta película de una hora y media. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno porque parece que en el cine ya quiere adaptar a alguno de estos personajes. Y bueno ahora. Sí, eh, tema por lo que vinieron a ver este video Spider-Wen Hong Kong. En esta ocasión Miss Marvel queda en segundo plano porque la protagonista aquí vuelve a ser One Stage. ¿En qué me quedé? así ah, eh, Bueno, iba a a, cazar a la puqueta pero bueno, se topiece ese caso. Pero bueno, después la localiza de vuelta y vas a enfrentar. Pero no contaba con la, que la puqueta está acompañada por Loki. Así ah, por la anterior película, este logró escapar por milésima vez. Pero ellos no contaban de que Spider-Wen está a la ayuda de los Secret Wars Que en realidad no venía por ella, sino que hacía una señal de Loki. Y a bueno, Spider-Wen, Reacta, Ata a la, la punqueta de que le pegan a su papu, ni ve a su compañera pero se, y se escapa los dos está de vuelta recaliente con los equivalentes porque bueno dejaron escapar y se va a enojar. pasando los días las piba ardía algo que estaba aburrida y le propone salir al patriota este pasar cosas lo los centros como una de skate y jugar los juegos no, no, no, no, no. Sí, bueno, sé que el guardo están re tranquilos Pero no contaban de que en la ventilación estaba spider porque Porque que decías atrás eh, lo de Los pibes estos dejaron la puerta abierta Pero se encendió la alarma y se metió Dentro de la ventilación, pero el, una ardilla Común lo, lo logró sacarla de ese lugar Y bueno, la ponja le propone un trato a Gwen Le dice, mira spider ya sabemos que La punqueta va a estar con Loki y va a atacar una, una de las industrias famosas de Iron Si vos querés podés venir con nosotros Para así, así poder vengarte al fin de esta ¿Te parece bien? Sí, me parece bien, dice spider Y sí, pasa lo mismo que dijo, Ahí está los dos malos van a la industria estar pero justo rodea al capitán de la policía Stacy pero lo que ya peló su forma monstruosa y asusta además pero llega a los héroes y bueno, otra vez, esta vez un pelea un poco más largo El capitán Stacy ve a Firewind y le quiere disparar, pero la puqueta estaba por ahí y le tira en dos dagas al oeste, pero Firewind ayuda a su padre y bueno, ya se sacrifica por pedo no muere. Mira se lleva la mierda al machandais Total, rodeado a la punqueta Y bueno, Spider-Gwen, al golpe de gracia Bueno, lo no más queda Ok, el Capitán Stacy ya se da cuenta que Spider-Gwen ahora es una heroína y, La ponja y los demás se lo, la llevan A su varía y bueno, ya ella Es oficialmente uno de los miembros de los Secret Warriors Tú ya dado tranquilo re feliz, ser contentos y parece que Esta le ha mandado una misión, pero antes Gwen va a llamar a su padre y bueno, así termina eh, Esta parte de Marvel Vendrá otra parte de este es Una especial de 40 minutos de que se trata creo de la piba iron y no sé quién es y ni me interesa pero lo que sé que parece que es para buena para esa edad pero creo que sea un segundo plan pero bueno si te ha gustado esto voy a un me gusta vídeo subirte para el próximo vídeo a hablar de otra cosa un poco más interesante y bueno yo me despido soy yo soy ultimate y bueno nos vemos en un próximo vídeo chao